vamos a ver cómo se organiza la recepción de resúmenes y trabajos en acta académica vamos a empezar a configurar, es el menú configurar recepción lo que me permite habilitar la recepción de resúmenes y trabajos para esto entonces voy a empezar por habilitar la fecha de envío de resúmenes Y me pregunta también cuál es el plazo de evaluación. El sitio espera que si se reciben resúmenes, los coordinadores de cada actividad, de cada mesa, de cada, o de cada panel, eh, decidan qué aceptan y qué no aceptan. Por ahora voy a poner eh, bueno, como si las evaluaciones fueran a partir de mañana. Acá es importante, en la medida de lo posible, que quienes organizan mantengan estos plazos como válidos para que el sitio pueda notificarle a los coordinadores en qué periodos van a tener que evaluar y que esos plazos se cumplan desde acá puedo personalizar también qué texto se va a enviar a, a los autores o a los participantes cuando, envíen, cuando eh, envíen un resumen cuando su resumen sea aceptado voy a aceptar y esto ya me permite en la vista pública, en la solapa de envíos, empieza a aparecer un botón que dice enviar un resumen para mesa de ponencias. Desde ahí yo puedo ya indicar mi resumen y enviarlo. Vamos a completar un paso más. En estas opciones generales que están al principio de la, de la configuración de recepción de resúmenes y trabajos, yo puedo... Indicar si quiero que quien envía diga para qué actividad está enviando el resumen. ¿Requiere actividad? ¿Sí o no? Acá está eh, indicado que sí. Y eso hace que acá me pregunta para qué actividad estoy mandando el resumen. Vamos a definir actividades para que los posibles participantes puedan elegirlas entre las que yo defino. Voy a definir que tengo eh, la mesa 1. Eh, ¿Qué se llama? Problemáticas, eventos virtuales y me pide que defina algún responsable. Vamos a hacer una segunda mesa a dos. Bueno, me voy a volver a poner como coordinador. Bien, entonces como habíamos visto, en envíos aparece el botón de enviar un resumen para ponencia. Vamos a agregar dos cosas más. En configurar recepción, yo puedo decir que los talleres también reciben propuestas de quienes van a participar en cada taller. Si yo hago eso, acá en lugar del botón de enviar resumen de ponencia, también me aparece un botón para enviar resúmenes para talleres. Este texto de acá arriba yo lo puedo cambiar, esto lo habíamos visto, pero vuelvo en la edición de contenidos. y si voy a páginas, envíos, puedo personalizar el texto que aparece ahí, la presentación de resúmenes, etcétera, etcétera. Puedo hacer todo el manejo de contenido que me permite ahí la página pública. Si vuelvo acá, tengo que ese texto está actualizado. Voy a enviar entonces ahora un resumen para mesa de ponencia. Los voy a enviar a la segunda mesa, que es la gestión de espacios y... experiencias en plazas. ¿Por qué me está preguntando acá cómo se enteró del evento y qué edad tiene? Estos no son campos estándares. Pero esto tiene que ver con que en la configuración de la recepción... ...yo puedo pedir valores personalizados. ¿sí? Ya estaban introducidos cómo se enteró del evento y qué edad tiene un pequeño formulario extra, cuya información después puedo descargarme como administrador junto con los demás datos de los participantes. Eh, entonces voy a completar, redes sociales. El texto del resumen tiene un máximo de palabras que coincide con la exigencia de máximo de palabras que yo puse en recepción de resúmenes, extensión, cantidad de palabras. Vale. Cuando el participante hace guardar, se le avisa que el resumen eh, fue recibido. Apretó el botón y lo envió. ¿Cómo puedo yo hacer el seguimiento? Por una parte como administrador en resúmenes. Voy a tener el resumen recibido en mesas de ponencias como primera agrupación y me está mostrando todos o lo puedo filtrar para ver cuáles están pendientes, es decir, ni aceptados ni rechazados. Puedo, si lo necesito, mover ese resumen a otra mesa. Como coordinador de la mesa, se acuerdan que a las actividades yo había puesto... ...que tenían un coordinador, en caso de que no la coordinen los administradores generales del evento... ...sino que haya coordinadores específicos... ...como habíamos definido acá. Fíjense que recibimos tres notificaciones... ...por las acciones que hicimos antes como administradores. Recibió una notificación que dice acceso para coordinar en este congreso, en la mesa 1. Y como una de esas dos mesas recibió un trabajo... El coordinador también recibe un correo que dice Ha recibido un resumen en Congreso de Organizadores de Eventos Con el nombre del resumen Y el contenido del resumen ¿sí? Entonces, desde este link voy a acceder A ver la versión, digamos, acotada de administración donde, Que le permite administrar los envíos recibidos Como él tiene acceso a dos mesas, se le ofrecen las dos mesas acá y en la mesa 2 le marca que tiene un trabajo, vemos que acá el coordinador los puede ver y puede ir haciendo comentarios, en el caso de que sean varios coordinadores, puede ser útil para coordinar su trabajo de evaluación entre ellos, esta funcionalidad de agregar comentarios, aparece quién hizo el comentario y desde acá yo no voy a poder aceptar o rechazar los trabajos hasta que no estemos dentro del periodo de evaluación. Entonces vamos a volver, ahora como administradores, a los fines solamente de ver cómo sucede todo cuando llega el día de evaluar. Vamos a modificar acá los plazos. Configurar recepción. Entonces ahora cuando el coordinador accede desde su... Pantalla de los trabajos. Ahora no solo puede comentarlos, sino que también puede aceptar, rechazar o aprobar con sugerencias el trabajo. Puedo poner, se si Con esto puedo hacer enviar. Cada mesa puede tener uno o varios coordinadores y uno o varios comentaristas. La diferencia entre el comentarista y el coordinador es que los comentaristas no pueden aprobar y rechazar trabajos, solamente pueden agregar comentarios en, esta, en estas instancias de evaluación. Con esto ya no tengo trabajos pendientes, tengo un trabajo aprobado y en definitiva mi tarea como coordinador de la mesa estaría completa. Vamos a ver cómo aparece esto en la casilla del autor. Tengo un correo del momento en que fue enviado, que dice resumen recibido. Y luego dice resumen aceptado al momento en que el coordinador aceptó el trabajo. Me llega un link de acceso, el cual puedo utilizar después para enviar los trabajos o para consultar el estado del de resumen, si fue aprobado o rechazado, en caso de que eh, no lo haya visto en la notificación posterior así funciona la configuración de recepción de eh, resúmenes y el circuito de envíos eh, no lo vamos a desarrollar en este video, pero dos cosas más que se pueden elegir eh, con relación a esto es si el congreso espera que las personas envíen también un powerpoint o un pdf en tanto que presentación se puede habilitar desde acá y se indica en qué fechas que pueden ser relacionadas eh, con el envío del resumen o pueden ser posteriores. Y también la recepción de trabajos que habilita un nuevo periodo de recepción, requiere ser habilitada explícitamente e indicar cuáles van a ser las fechas desde y hasta en que se van a recibir trabajos y en que se va a dar el plazo de la evaluación. La lógica con la recepción de trabajos es toda la misma que con la recepción de resúmenes. Aparecen también botones en el periodo en el que está habilitado para el envío de trabajos y si se acepta resúmenes y trabajos, es decir, si la recepción es en dos etapas, los links de acceso que se reciben al enviar el resumen sirven para acceder a la pantalla de envío del trabajo. Cuando las personas envían el trabajo pueden eh, rectificar los datos de autor, título o el texto del resumen y agregan el archivo adjunto.